<risa> como que yo le sufrí, ¿no? Pero eso también me sirvió, pues, para, para, particularmente a mí, para poder este, adentrarme a otras teorías o entender que, bueno, hay cosas que son buenísimas de las escuelas este, de Europa, ¿no? La verdad, o sea, por ejemplo, hay un autor que se llama aventura de Sousa Santos, que lo que, se expone, lo que expone es, dice, a ver, no estoy, o sea, hay, un, como el, hay una, una teoría que se llama Epistemologías del Sur. Y no es otra cosa más que rescatar este, los conocimientos que han sido invisibilizados. Entonces, lo que pasó aquí fue que yo, me, yo después de esta experiencia que quise escribir de Chedán o de una comunidad indígena en Michoacán, fue como, bueno, ¿qué hago? No? Este, y entendí que eh, lo que se tiene que hacer es que, aparte de los conocimientos que tenemos en nuestra materia en, bueno, en materia jurídica o los conocimientos que hemos recibido de las teorías, de las corrientes europeas, también es muy importante voltear a ver esa otra parte, ¿no? Que, que no ha sido pues, tan visibilizada, pero que está allí, ¿no? que forma parte de nuestra, de nuestra cultura y de, de, nuestra, pues, de nuestra misma condición como latinoamericanos. ¿no? Entonces, eso fue lo que me pasó y esta tesis está muy vinculada a esto. Eh, la tesis del tribunal nos dice, a ver, este, las comunidades tienen su propio sistema normativo, y ese sistema normativo está o lo o cómo se crea, ¿no? O cómo se crea ese derecho, pues a través de una asamblea general comunitaria. Y la asamblea general comunitaria viene a hacer las funciones de lo que hace un legislador, ¿no? Entonces, este, pues eso fue lo que lo que pasó, y, y eso es lo que reconoce el tribunal. ¿no? O sea, dice, eh, está, está mal suponer que suponer que decir, ah, los usos y costumbres son simple costumbre. No, o sea, no son simple costumbre, son normas son derechos y eso es lo que tenemos nosotros que entender y bueno eso, eso cuesta bastante la verdad cuesta bastante pues este, comprenderlo y plantear ante los tribunales siempre es la, la postura que se tiene que tener de que es muy importante y de que es tan válido el, el, el, los órganos este, los eh, eh, ¿cómo le digo? como el derecho que emite el legislador como el que emiten las comunidades y eso lo reconoce un órgano jurisdiccional y creo que eso es un gran avance en nuestro país. El otro, este, por ejemplo, eh, es la de la consulta para el cambio de régimen de autoridad. Es improcedente cuando se puede afectar el sistema normativo interno, así como el derecho de los integrantes de las comunidades indígenas. Y aquí este, lo que pasó fue lo siguiente, para emitir esa tesis, este, el tribunal... Da no falta para el eso. El tribunal... Este, bueno, aquí pasó el, el siguiente caso. Hay un municipio en Oaxaca que está pegadito a, a la capital, y ahí ese municipio tiene este una, tiene un, un un fraccionamiento que se llama el Rosario, y ese fraccionamiento está, eh, pues allí allí llegan a vivir muchas muchas personas de otras de de, de todo Oaxaca, pero cómo les digo? o sea, como no son como originarios, sino gente como que llegó a vivir porque pues porque Oaxaca tiene que ir a trabajar a Oaxaca, ¿no? Entonces, lo que estas personas del de, de fraccionamiento estaban pidiendo, porque este municipio se, se rige por, este, por sistema de normativo interno, entonces decían, no, pues ya no queremos que sea por usos y costumbres, sino por partidos, porque a nosotros nos excluyen, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la sala? Lo, lo plantearon ante el tribunal y dijeron, no, aquí la consulta, porque ellos dijeron que, que nos pregunten, nos consulten si queremos cambiar. Obviamente los otros son mayoría, o sea, ya acceden a la, la gente de, las, este, de los originales. Entonces, obviamente ya la sala dijo no. O sea, cuando haya una consulta y se prevea que se va a afectar el sistema normativo, no puede no no procede a esa consulta. Y ahí la sala yo me, me parece que de una manera bastante inteligente, lo que hizo fue, y creativa, me parece que, bueno, lo que hizo fue que, eh, lo que dijo, si son este no sé, son cuatro regidurías y una sindicatura y el presidente. Lo que dijo la es para la próxima prevén que ellos tengan una regiduría para que también tengan un espacio en la participación en el camino. Pero sí. sin embargo uno dijo no, pues sí, o sea no, no dijo tratantemente sí, que proceda y pues a ver quién quién, quién, quién gana, porque obviamente van a ganar bueno, los de, los estaban planteando, ¿no? este, este caso de que ya pasaron a, a partidos políticos. Entonces, esto es una tesis que cuando, cuando se va a afectar el sistema normativo, la consulta para el cambio de régimen resulta improcedente. Y bueno, este de cambio de régimen no es otra cosa más que lo que... Bueno, en Oaxaca está reglamentado desde hace... Desde incluso antes de la Reforma Constitucional. En Oaxaca, los, los municipios pueden cambiar de régimen en el momento que quieran. Pueden decir si quieren usos y costumbres, o pueden decir si quieren partidos. En el Michoacán este, pues han pasado, bueno, de hecho ya han habido varios casos, el caso emblemático fue Charán, en donde se planteó ante la comunidad si querían cambiar este, su sistema de elección. Y bueno, ese es más o menos el tema que, que está vinculado aquí. Entonces pues aquí está, lo mismo pasó en este municipio, que ellos dijeron, no, pues ya no queremos usos, queremos partidos. Pero obviamente, por ser mayoría, pues iban a, este, a, pues a, a ganar, ¿no? y ahí ya se va a afectar el sistema normativo ¿qué más? Este, no sé si tengan algún comentario más aquí podemos bien. ¿sí? ok este, otro de, los, de, los, de las tesis es que eh, la asamblea general comunitaria dice la decisión que adopte respecto a la ratificación de concejales propietarios o la toma de protesta de sus suplentes se debe privilegiar cuando sea legítimo de sus integrantes ¿Y eso qué significa? Ya así como en términos más sencillos, es que, por ejemplo, aquí nos habla de las, de las determinaciones que se toman en la Asamblea General. De entrada a la sala dice, a ver, yo, este bueno, los criterios que han habido es que lo mínimo que pueda intervenir el Estado en, en, la, en las decisiones de las comunidades. De hecho ya cuando va, va a intervenir el Estado se tiene que pues, prever bastante este tema, ¿no? O sea, se tiene que ver hasta qué punto va a entrar una autoridad del Estado pues a querer a, pues, este, regular o a querer solucionar más bien un conflicto comunitario, porque pues, lo, lo que pasa es que luego es contraproducente, porque si entra en una autoridad del Estado luego se generan más conflictos. Entonces, el, aquí el tema de esta tesis, que me parece muy relevante, es de, de un, habla por ejemplo, de someter a consideración el tema de la, este, de la ratificación o, o no del mandato. En las comunidades indígenas, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso, el de Comantepec, que en Comantepec, eh, bueno, allí lo que pasó fue que eh, se votó por un presidente municipal y el presidente municipal, por, y por primera vez se permitió la participación de una persona que no había hecho el, los, el sistema de cargos. Pero como dijeron, no, bueno es que él ya es contador, entonces ya tiene un poquito más de, a lo mejor ciertos sí, pues, conocimientos, ¿no? Preparación académica. Porque eso de conocimiento, pues está en duda de qué es conocimiento, pero no vamos a hablar de eso porque es un tema muy filosófico. Pero bueno, decían, ah, pues este, ok, vamos a darle la oportunidad porque es profesionista, ¿no? Entonces es que nos gobierna un profesionista. Entonces llegó y ya. Y resulta, los cargos allí, no me acuerdo, que era para dos años en el cargo de presidente. Pero bueno, porque ya también es de uno, de un año y medio o de tres años, dependiendo de cada comunidad. Entonces, este, bueno, en Oaxaca les digo que siempre hay elecciones. Pero en este caso, no me acuerdo cuánto era, pero supongamos dos años, ¿no? Y dijeron, ah, este, pues la verdad, esta persona no nos está dando resultados. Entonces vamos a someter a consideración de la asamblea, pues si se va o se queda, ¿no? Si ratificamos su mandato o si, pues definitivamente mejor lo, lo, este, lo revocamos su mandato. Y lo que se hizo fue que en la asamblea general, primero se emitió una convocatoria en la que se dijo, a ver, vamos a someter a consideración de la Asamblea en la ratificación o no del presidente municipal, porque pues no ha, tenido, no ha dado resultados y ha tenido como una mala gestión, ¿no? Y pues ya. Y se sometió a consideración de la Asamblea y la Asamblea determinó su revocación. Entonces, pues, pero esa fue una decisión, pues ahora sí, que de la Asamblea. Entonces, este criterio aplica en ese caso. ¿Por qué? Porque, pues al final, este, la sala dijo, bueno, pues este no podemos nosotros intervenir en una decisión comunitaria y aparte este, la asamblea general comunitaria es la máxima autoridad entonces al ser la máxima autoridad pues nosotros no podemos este, intervenir simplemente se fijaron, se, ahí se analizó por ejemplo el tema de que estuvieran este, que se cumplieran ciertas como eh, requisitos procedimentales por ejemplo, la garantía de audiencia, ¿no? Que no es otra cosa más que, por ejemplo, cuando se va a convocar una asamblea de revocación de mandato, pues la persona mínimo tiene que estar enterada de que eso va a tratar la asamblea, entonces sí está en la convocatoria, se va a someter a consideración, el punto a tratar del orden del día es someter a consideración la revocación de esta persona. Y bueno, pues ya, este, eso es más que nada lo que estudió la sala, entonces fue así como, ok, ok, ok, y al final, este se. se se dijo, bueno, pues la Asamblea lo revocó pues entonces este, que la Asamblea sea quien, quien determine, eh, pues ahora no sí que sus. hasta dónde quiere ir, ¿no? Porque es parte del derecho de la autonomía. Entonces, estas son, me parece que son una de, los, de las tesis más importantes que, que se han tenido. Otra que vamos a exponer después en un caso, que aquí ya no la puse, pero me imagino que ustedes la traen como bastante en el radar, es el tema de la, del ejercicio de los recursos. El, la Sala Superior ha determinado que el derecho de autonomía y libre determinación no puede ser ejercido plenamente si no, se, si no se cubren ciertas necesidades básicas de una comunidad. Entonces, eso también es una tesis, no es una jurisprudencia todavía, pero este, también eh, a raíz de, de, ese, de, esa, de ese criterio, de esa tesis, se han pues ya van bastantes asuntos que se han litigado y que se han ganado o que se han, no, que se han pues, obtenido una sentencia favorable en estos asuntos entonces es así como, pues más o menos se ha, es el criterio más o menos que tenemos en la, en la, sala, en la sala Superior no sé si tengan ¿Algún ejemplo en... de, esta, de, de este caso? ¿De, este... ¿De la transferencia? Uh -huh. Más adelante voy a hablar de San Pablito, que estamos litigando ese asunto, San Pablito Pahuatlán que no es más que este el, el que una comunidad acudió y dijo a ver este pues a mí me toca porque bueno desafortunadamente también es una realidad que eh, pues hay discriminación en todo no o sea la verdad hay discriminación en todo y el tema bueno muchos muchos este, pues, sectores discriminan a las comunidades y el tema aquí fue eso o sea que dijeron no pues este nunca le dan nada a, a la a la, a la, a la, no, a la comunidad bueno un pueblo se llama Junta Auxiliar se llama Puntoxila, que no se reposa más que una comunidad o es una tenencia, o cada, como que cada estado tiene su denominación, ¿no? Pero entonces este, esta comunidad tiene un porcentaje de población de 3.000 habitantes y les dan 20.000 pesos para sus, este, o 15.000 pesos para todo su, pues, sus, su, sus, este, pues, su funcionamiento, ¿no? Entonces evidentemente eso no es proporcional con la... Con, con el número de población y con el recurso que recibe el municipio, el municipio es Pau de Atlán. Y este, evidentemente ahí la comunidad dijo: Oye, pues ahora pues sí, ¿no? O sea, yo quiero mi recurso. Y ese asunto lo estamos litigando. Y así estamos con otros asuntos, ajá, bastantes asuntos que han llegado de eso. Eh, ya más adelante les voy a comentar el asunto, ya viendo que es el, el de San Pablito. Pero bueno, así es como este, se, ha, se ha resuelto. Lo que yo, lo que yo quería más que de ejemplificar es que se, se vea como eh, los derechos que a veces son tan... Este, bueno, yo no estado hablando como muy de lo jurídico y siento que está más aburrido, pero ya cuando pasemos a los casos, <risa> ya cuando pasemos a los casos ya es más interesante porque pues, pero sí necesitamos como, o yo quería como dejar esas bases, ¿no? De qué es el tribunal electoral, qué es un juicio para la protección, para cuando ya se de los casos ya se, ya, ya podamos estar en ese lenguaje de... de, de, de de, bueno, más o menos que tengan las bases o que se sepa qué es y por qué recurrimos. ¿Sí? Eh, me hace una pregunta. Dado que, digo, estoy de acuerdo en la parte de la protección, porque son grupos en situaciones de vulnerabilidad, de discriminación, en fin. Pero si permitimos eh, que una asamblea revoque, por ejemplo, un mandato de un presidente municipal, ¿dónde queda la seguridad jurídica? Porque evidentemente. Eh, bueno, no sé qué criterios tiene el tribunal para decir, bueno, esta asamblea será válida si cuenta con un quórum, por ejemplo, ¿no? uh -huh. específico, 50 más uno, o un quórum calificado, en fin, eh, no sé, ¿qué, ¿qué tanto vulnera esta flexibilidad del tribunal, incluso con las pruebas, por ejemplo, eh, la seguridad jurídica de las contrapartes? Me acuerdo, por ejemplo, en este caso, comentaba del municipio de Oaxaca, que es un municipio conurbado en la capital donde ya pues unos serán residentes, otros serán originarios, otros avecindados, en fin. De pronto no hay ahí como unos derechos de primera y unos derechos de segunda y a lo mejor unos de tercera, digo, si no sé, pregunta, uh -huh. eh, porque se da prioridad a una minoría, porque sabemos que, que la mayoría le va a ganar, van a ir a partidos, van a, pues no sé qué tanto, a vulnerar los derechos de los originarios al cambiarles el, el sistema de, de elección de autoridades, entonces, no sé, no sé, me queda ahí como la duda de, de si no se están vulnerando derechos humanos incluso de los no originarios o a lo mejor de los mestizos, digo, no lo sé, al, al ser el tribunal como tan laxo, tan tan flexible, la seguridad jurídica siento que queda ahí un poco pues, volando para los no eh, miembros de los originarios, digo, no pues, Ok. Yo creo que, y esa es mi percepción personal, yo creo que es como caso por caso, la verdad. Lo que sí veo es que, por ejemplo, la sala bien ha dicho, a ver, aquí eh, jurídicamente lo que se le llama es una condenación de derechos, ¿no? Que es cuando hay un choque de, de derechos. Ah, ¿qué, qué, qué espera? El derecho, ser, el derecho a votar y ser votado o el derecho a la libre determinación entonces de acuerdo a cada caso la, la, este, el tribunal va con su pesando y decir a ver en este caso aplica el, el derecho a votar en este caso aplica el, la maximización de la autonomía caso por caso entonces sí se analiza y a veces pues evidentemente todo es cuestión de interpretación el derecho es interpretación no hay una, este no hay una no hay una contra ciertas teorías, no hay, este, una juri, no hay una respuesta válida. ¿no? Entonces, todo es cuestión de interpretación. Y lo que ha hecho el tribunal pues, es analizar cada uno de los casos y ver en cada caso qué va, va a proteger: el derecho a, de la comunidad o el derecho a, por ejemplo, a votar y ser votado de estas personas, porque tampoco pueden ser electos ¿no? en, este, en esa asamblea, como no forman parte de la comunidad. La comunidad. Entonces, allí lo que hizo el tribunal dijo: a ver como la verdad que no puedo también decir no, ustedes se quedan sin representación pues lo que voy a hacer es eh, intentar como que poco a poquito que los vayan que los vayan vinculando y así tenemos otros asuntos, por ejemplo en la Asamblea en, en Oaxaca es muy común que luego este eh, no los dejan votar por ejemplo, ya están las cabeceras municipales y están las agencias municipales en las agencias no pueden votar ¿por qué? porque traen conflictos ¿por qué? porque pues, no forman parte del mismo grupo indígena entonces están peleados para acabar con entonces no les dan la oportunidad y en ciertos criterios el tribunal ha dicho ok, o así sea, está tu derecho a autonomía lo cierto es que pues tienes que dejarles este, votar o bueno, participar a estas personas y así tiene un compañero un asunto también San Jerónimo social, en no me eh, en el que evidentemente él le dijo, a ver, poco a poco tienes que ir involucrando a estas personas para que ningún derecho se vea como tan afectado pues pero sí es como caso por caso y se van analizando, este, pues ahora sí que las particularidades de, de, este, de los asuntos. Y no hay, eso sí, no hay ninguna respuesta correcta. Lo que pasó en un asunto, aunque a veces uno diga, porque así nos pasa, nos llegan muy similares y luego no, está como el asunto tal. Y la realidad es que ya conforme la marcha, es otro asunto. O sea, es lo mismo, es el mismo derecho, pero la realidad es que cada, este, cada asunto es muy diferente cada asunto va a traer este las problemáticas y bueno se va a enfrentar uno a, a muchas problemáticas.